Hola, hola, buenos días aquí sobre comentando un día en la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer. Este va a ser nuestro capítulo número 44 y vamos a acabar de empujar al caos fuera del viejo mundo. Lo vamos a echar por aquí, por la zona norte, en estos dos pequeños ejércitos de lo que vemos, bueno, estamos aquí con la línea enana, el imperio apoyándonos un poquito también por aquí, pero bueno, vamos a ir a por ellos. Así que eh, bueno, organizando las zonas del sur ya está lo dejamos todo movilizado, vale, porque dejamos el turno parado a medias, pero bueno, tenemos aquí este par de ejércitos, tenemos aquí este otro hombrecillo suelto etcétera y bueno vamos a movilizarlo y ya con esto siguiente turno y vemos a ver qué ocurre Vale, a ver, movimientos del imperio ¡Ojo! Vale, han reventado Uno de los ejércitos del caos Ese ejército huye, no lo vamos a permitir Muchos agentes por ahí escuelto Muchas... Dios, este ejército De hombres bestia Uf, Bueno, hombre Yo supongo que sí que podrán Norska Vale Más comprensible, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ir a empujar y, y va... como estamos en guerra con esta gente, vamos a ir a empujar. Vamos a sacarlos de aquí. Y los reventamos. Emboscador descubierto. Desmar ejército, ejército, éxito. Esta facción ha sido arrasada. Vale. Karaknor al sur de las montañas grises. ¿Dónde? Provincia del sur de las tierras. Sur de público, menos 86. Una de las inscripciones más viejas del libro de los agravios de esta fortaleza ha sido tachada. Por festejarlo, un gran festín. ¿Vale? Golbaraz. Dios. Eh, eh, eh, eh. Vale, pues nada. Vamos a meter esto aquí. Vamos a movilizarnos con este señor hacia allá. Que aunque esté solo, este hombre nos va a ayudar a... a obtener... Esos privilegios. No, no. Aquí queremos esto. Cantero. Vale, perfecto. ¿Qué más? Coste de reclutamiento de artillería. ¡Ah! ¡Oh, tatuador enano. Sí, sí, sí, sí. Vale, esto nos va a servir muchísimo. Poción de fuerza. Bueno, yo qué sé. Si nos hace falta. No me parece mal. Pero vamos a traerlo hacia aquí. Y que sofoque un poquito las rebeliones. Los hombres bestia se los han cargado. Vale, ok. Pues nada, continuamos nosotros avanzando hacia el norte. Sin... Cesar No llegamos Vale nos vamos a aposentar en piedra amarga Vale Si es que aquí tenemos La probabilidad de aparición de orcos salvajes Y eso no me gusta nada Vale Bueno, no importa, poco a poco tenemos más ejércitos por aquí metidos en medio. No, no, no. Nah, nah, nah, nah, nah. nah. Vale, ok, perfecto. Eh, por aquí tampoco hay nada, vale. No, no nos dejamos a nadie rezagado, perdido. En mitad de la inmensidad, vale. Vale, continuamos avanzando. Eso que no nos falte nunca. Castillo Bon Rauken. Vale, vamos a ir hacia allá. Dios, es que esto está bajo asedio, eh. Vale, vamos a acudir hacia allá. Y aquí en Kislev nos desplegamos. ¿Es posible desplegarse? No, porque hemos agotado otro movimiento. Vale, mal, feo. Yo creo que este ejército está bien para parar esto, ¿no? Sí, yo, de sobra. Vale, ok, vamos a movilizar este ejército aquí. Sí, sí, sí, de sobra. ¿Hay alguno más basiquito? Dios, está, este ejército está medio muerto. Este es básico, pero también está medio muerto. Vale, vamos a traernos este para acá. Y por apoyar ahí, eh Por apoyar más que nada en esa zona Vale Es que no alcanzamos a, a atacar ahí Es la, la lástima Vale, con Thorgrim sí que vamos a avanzar para allá A ver si llegamos Vale, vamos a acercarnos hasta aquí Y una vez estemos aquí desplegamos Vale, ok, pues lo dejamos ahí Ah, tenía que haber Hecho acciones contra el diente invernal Vale, nada, ok Bueno, de momento, eso así Tenemos aquí luego en esta zona sur Tenemos que viajar Para reventar a esta gente ¡Ojo! Nos han interceptado Nos han interceptado ¡Dios! Tres orcos negros Carros, jinetes Dios, está feo esto, eh Vale, vamos a liberar la batalla. Me preocupan esos orcos negros, eh. Bastante, de hecho. Pero bueno, yo creo que con toda la. Con la cantidad de barba largas a dos manos que hay, tampoco deberíamos sufrir mucho. Los trolls a lo mejor sí que son un problema. El, el, el lanzapiedras, orco, gusano. ¿Se llama gusano el, este líder? Madre mía. Vale, con pues la de ballesteros haciendo focus sobre las. Sus caballerías no debería ponernos en mucho problema. Veremos, veremos. Tiene pinta que vamos a tener que cargar nosotros primero. Más que nada por el lanzapiedras. A ver cómo se moviliza él o cómo se estructura él para, para contestarnos. Pero bueno. Eso, eso lo veremos sobre la marcha. Vale, ok. Todo aquí detrás, vale. Uf, está, es, que, es que es una pasada, tío. Yo lo siento, pero es, son preciosos los escenarios de las ciudades enanas. Camino es que subterráneo es una maravilla. Vale. Estamos. Vale, los buffos de barbas largas ahí, que se apliquen. Es que dan todos... Bueno... Dan todos... Buffo. Es, este ejército es inmortal. Vale, el líder aquí me parece correcto. Vale, vamos a poner unos un poquito más en la retaguardia. Vosotros aquí también. Este grupo aquí detrás cerrando para apoyar donde haga falta. Vale, mineros aquí, mineros aquí. Y ballesteros aquí y aquí. Vale, perfecto, vamos a cogernos los ballesteros en un grupo, Lo, bueno que, el, que sea el cuadro los mineros en el 3, vale, y ahora vamos a cogernos toda esta línea con el grupo 1, perfecto, y esto que sea el grupo 2, maravilloso, y el héroe suelto, estupendo, vale, pues nada, para adelante. Vale. Mejor. <risa> vale. Y es eso. Bueno, por aquí tienen más... Está feo que se vayan por aquí, pero bueno. No vemos y ellos tampoco nos ven. Bueno, está bien, está bien eso. Está bien eso. A ver cómo se moviliza él. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, liderazgo y ya está. Vamos, mis amigos barbudos. Marchad al combate. Marchad, marchad, marchad, marchad. A ver. Uy, ya se empiezan a ver, ¿eh? Uf, el lanzapiedras. Nos va a empezar a acribillar, será mejor que aceleremos un poco el paso Vale, vale, vale, vale, vale, está bien, está bien, está bien Vale, ok, ok, ok, nos organizamos, nos organizamos, a ver Tenemos que ir bien. Oh, voy, voy, voy, voy, voy, Cuidado las piedras. Cuidado las piedras. Cuidado las piedras. Tenemos que ir viendo cómo nos vamos a distribuir. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, aquí. Vale, contra los Goblins está muy bien. Vale. Vale, liderazgo ya. ¿Qué tal está? Vale, vamos aquí a llevarnos los barbas largas. Nos los quitamos de medio. Y vamos donde nos interesa. Vale, esto está bien. Vale, vale, está muy bien. ¿Dónde está? A ver, vosotros, aquí. Bueno, responder aquí, total. Nos quitamos los goblins. Uf, no, van a necesitar apoyo con estos. Van a necesitar apoyo, sí, sí, sí, sí. Vale, continuamos. Vale, nada, nada. Colapsamos. Colapsamos con estos aquí. Y nos reventamos a esa peñita. Y así podemos distribuir a esta gente hacia el centro. ¡Wow! Esos goblins han sufrido, eh. Vale, venga, vamos, vamos. Venga, eso es. Ellos ya están en su polvo. Vale, ustedes vuelvan, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Vale, perfecto. Vale, a los trolls está bien. Buah, que va. Además están súper expuestos. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, mi señor, ¿contra quién se está pegando? Vale, pues nada, aquí. Vale, vamos a destinar nuestros. Vale, vale, vale, vale, vale. Una buena carga así por detrás. Colapsando contra esta de orcos negros. Y los reventamos. Los hacemos polvo, señores. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, pues, pues, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vosotros aquí, venga. Venga, a liderazgo. Que no decaiga. Vale, vamos a dirigirnos hacia aquí, hacia los lanzapiedras. No, puede ser que nos revienten a los héroes. ¡Dios, los carros, tú! Vale, no, si no van a volver, que no vuelvan. Venga. Vale, a este señor lo vamos a sacar de aquí. Porque será inmoralizable y todo lo que tú quieras, pero. Ya hemos sufrido demasiado. Vale, vamos a. Eso es, vamos a aprovechar bien los bufos. ¿Llegan o okay. qué? Vale, eso es, que siga aplicando el bufo y ya está. Venga, esos daños ahí, hombre. Vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Nah esto ya está acabado. Una buena descarga, eso es. Venga. Ok, acudimos a salvar a la gente. Vale, estos que vengan por aquí. Y evitamos todo el mogollón de la melén. Eso es. No lo machacas. Ah, sí, sí, sí. Eso es, eso es. Vale. Y ahí, aportando el bufo. Vale, vale. Nada, nada. Ya han caído, ya han caído, ya han caído. Aún así, los acribillamos. Los acribillamos. Venga. No, no pueden huir, no pueden huir. Eso es, eso es que sufran la descarga de nuestras flechas. Bueno, bueno, aquí, aquí. Que vengan de cara. Uy, los vamos a interceptar súper bien, ¿eh? Pero súper bien. ¿Por qué? ¿Y los ballesteros? Ah, aquí, aquí, aquí Venga Ah, buah Son aquellos What? Uy, uy, uy, uy La finta esa que nos han hecho ahí Nah, reventados Eso es Nah, la verdad es que, o sea, los recursos tenemos muy bien cogida la medida. Ha estado duro, porque ha estado duro, pero bueno. Nada, perfecto. Victoria pírrica. Nah, bien, bien, bien, hemos estado bastante bien. 400 pérdidas ellos, nosotros 500. También hemos despegado más. Uf, muchas bajas, eh Esos suercos negros la, eso Eran fuertes, tenían experiencia Nosotros estábamos un poquito más verdes Bien, nada, reventado Perfecto 500, maravilloso Uh, un estandarte, un pendón de hueso Resistencia a la magia Experiencia obtenida Maravilloso Vale, vamos a meter esto un barba larga Y vamos a coger, ejecutar los cautivos Sí. Nuestro enemigo ha muerto en combate A prestar revuelta en este asentamiento Caragnor, vale, mil de tesoro El pendón, vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Un Grinhold tengo que construir No, es que si no tengo nada Entendedme, si no tenemos Nada económico que construir Que nos mejore económicamente No nos sirve eh, Gastarnos el dinero, ¿para qué? Alvaraz puede subir a nivel 5 Vale, ya sé por qué nos estamos esperando <ríe> eh, uh, Vale, pozo minero de sal Esto está muy bien ¿Y aquí qué podemos construir? Pues un almacén comercial Otro Vale, vamos, podemos hacer, vamos a hacer Tratados comerciales ¿Podemos establecer tratados comerciales? No se puede comerciar no se puede crear ruta desde su... Capital. Dios. Guerros del Caos no. Kislev tampoco. Tampoco, tampoco. Eh, el Imperio. Vale, ya estamos comerciando con el Imperio. Britonia. Vale, no podemos comerciar. Reinos fronterizos sí, está bien. ¿Por qué no creamos una... Acuerdo comercial? ha rechazado oferta. Feo me pareció. Estalia. No agresión. Acuerdo comercial. No. Vaya. ¿Qué más? No, y con el resto de imposible. No, con el resto no podemos. Es que no entiendo estas de... No sé, ah, bueno, porque no tendrán recursos creo que comercial. Vale, pues ya, sí que entiendo. <ríe> vale, ok. Me propone un poco la revuelta, la verdad, de aquí el sur, pero bueno. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, todo eso está movilizado. La zona norte, si no recuerdo mal, la hemos movilizado ya. Toda, toda, toda, toda, toda. Sí Vale, perfecto, pues nada, fin de turno, movemos para adelante y a ver qué tal Pero yo creo que vamos a ser capaces de echar a todos los ejércitos del caos Es que ya miras los agentes que hacen por ahí pulando, bueno, sí, yo qué sé, millar las tropas del enemigo, pero no sé Uh, este... ¡Ay! Me he mordido. Hostia, me he reventado, eh. Oh. Está huyendo hacia el norte. Yo espero que no se recupere. O que al menos no lo intente. Vale. Tierras yermas. Esto hay que venir aquí a solucionarlo. En Galbatraz. Vale, vamos a aumentar la mina de sal. Este señor que ya está llegando aquí. Lo ubicaremos. Para que proteja nuestras tierras. Vale, lo vamos a ubicar aquí. Por lo menos que... ¿Sabes? Vamos pasando turnos en las regiones. Uh, ¿Qué es esto? Tintas tío. Vamos pasando turnos en las regiones y, y vamos restaurando un poco Un poco La... Ahí te iba a decir la cordura La corrupción Vale Vale, vamos a asomarnos Bueno, aquí ya estamos en la región de Kinslef Nada, desplegamos Y a trabajar Vale, ¿podemos atacar aquí? Sí, que podemos y nos van a apoyar desde el asentamiento. Perfecto. ¿Qué es esto? El guerreros del caos, ¿no? Motín rebelde del caos, Dios. Vale. Nada, nada, nosotros seguimos avanzando hacia el norte. Estos dos ejércitos... Nada, estos siguen recuperándose. Esos los vamos a dejar ahí. El motín rebelde del caos. Vamos a venir aquí a pararlo. No parece que haya nada importante por aquí, por el momento. Vale, podemos asesinar 29%. Confiamos. Hostia. Mijo. Fallo crítico. Nada, F... Vale, pues nada no. Porque con este señor no vamos a asesinar ni nada Vale, ok, pues vamos a paliar Esta revuelta de aquí, vamos a liberar un poquito El pueblo de Bechafen eh, A por ellos Uh, declarar una guerra Tribu Cuerno Dentado, sí eh, Nos aseguramos que es La tribu del Cuerno Dentado no Estamos seleccionando esto, vale, de declarar la guerra esta gente con quien tiene el imperio diplomacia sí, el... Es, pues, es declarar la guerra uy no está en guerra contra ¿What? O sea, no, no estás en guerra, pero te están asediando. Vale. Vale, pedimos guerra. Vale, nos hemos unido todos. ¡Uy! ¡Han unido! Eh, podemos perseguir, podemos perseguir. Vale, maravilloso. Vamos a simular... Sí, vamos a simular porque literalmente es absurdo. O es sea, solo con los dracoyerros pasamos por encima todo esto. Autoresolución Y para adelante. No hemos tenido ni pérdidas casi. Un poquito aquí en los martilladores, pero ya va. Vale, maravilloso. Chof. Vale. Salones perdidos. 12%. Uh, uh, uh, uh, uh. eso está muy bien. Vale. Vamos a volver hacia la zona norte Vale, ok Vale, pues vamos a pasar turno Tal y como estamos Ya estamos todos movilizados Sí, ya estamos No tenemos más ejércitos por ahí Estaría bien una función que te... O sea, como que tuvieras una lista Con tus ejércitos y que pudieras ir Literando en plan Viendo tus ejércitos En el mapa, literalmente cada Tiflin, esto está pochito, ¿eh? Vale, ok. Finalizar turno, vamos a avanzar y vemos a ver qué nos depara el destino. Plan Grun, guerreros del caos. Uf, tenemos que perseguirlo, ¿eh? Tenemos que perseguirlo. Bretonia, Norska. No, no lo voy a dejar vivir, diente invernal. Tenemos ejércitos aquí. Suficientes como para parar lo que sea que tenga que venir, sin duda. Uy, mira, este está para subir de nivel. Vale, perfecto. Cazacadrinzu, Parquislev, Reinos Fronterizos. Vale, vale, vale, vale, vale. Los insolentes que tiene esta provincia se han lanzado contra nosotros. Sur de las tierras yermas. Dios. Es que además es caos. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Vale. Coordinación bélica. Los reinos, Vamos a usar a los reinos fronterizos para que nos resuelva todo este tipo de, de incidencias. Y ya está. Perfecto. Es que ya está. Con eso... Estamos más que apañados. Si vienen a defenderlo... Es que mira, con este ejército revientan esto. Vale, ok. Nosotros nos vamos hacia el norte. Uh, aquí que podemos ubicar. Probablemente un refactorio sea la mejor opción. Tal y como estamos... Que aumente el orden público. Y, y, y con eso nos apañamos. Vale, vamos a continuar subiendo. Porque uh. Vale, o sea, está bien. Ok, aquí nos movilizamos hacia Ackendorf. Vale. Aquí hacia el norte. Vale este otro ejército que tenemos nosotros por aquí cercano vale, hacia el norte continuamos, continuamos la expansión así que no hay no cabe duda, ojo, otro pues nada vamos a pasarlo por la piedra daño de arma a los martilladores Buah, con eso revientan Auto resolución, nada fuera de lo esperado que estos combates es literalmente un despliegue enorme para no. oh, Nironath ha muerto, runa del coraje, perfecto, uh, un level up. ¿Qué vamos a ponerle? Pues reagrupamiento mismo. Y para adelante, y vamos otra vez hacia el norte. Este está aquí, este señor está aquí desplegado. ¿Se puede desplegar? ¿Para qué? La artillería de los ejércitos enemigos. Bueno, no lo mejor. Aquí qué tal estamos. Bueno, pichi picha. Aquí que podemos... ¡Uh! Un herrero... Oh, este, es nuestro, este es nuestro herrero rúnico. ¿eh? Bonificación de carga 5%. ¿Verdad? Puede ser un pasote. Aflojar. No. juramento. Armadura a los aliados... Vamos a meterle velocidad, creo yo. Bueno, va, Vamos a acabar de... Le metemos la runa... De la furia. Y ya la siguiente será la de la negación. Esto ya es una locura. Vale. Vale, perfecto. Ok. Vamos a... a atacar aquí. Ah, no, no, no, no. Vale, a autorresolución. LOL, no lo hemos acabado de liquidar. Poción de resistencia. Hemos subido de nivel. Vale. Reagrupamiento ya tenemos. Buenos pulmones. Buenos pulmones. Vale. <risas> Sí, porque tenemos que agarrar los enanos no. Autoresolución de nuevo Dios, esto era una barbaridad Vale, perfecto Cerramos turno No cerramos turno, no Hemos cerrado esta posición Vale, ahí ya no hay nada más que nos moleste Aquí seguimos reponiendo las bajas, ¿no? Sí ¿Dónde nos ubica? aquí llegamos, sí Fua, es que la persecución que estamos teniendo con el camino subterráneo está bastante bien eh. vale, esto está ok aquí en su sitio creo que nos vamos a movilizar ¿dónde está nuestro pequeño ejército? aquí, esta región ¿qué tal? está 7% vale, vamos a aguantar un turno más aquí y nos mudaremos luego hacia el norte hacia aquí Uy, esta gente, ¿quiénes son estos? Estos son los de musillón, creo, ¿no? Musillón, sí. Dios, ejercitazos se traen por aquí, ¿eh? Veremos, veremos. Vale, ok. Es que no nos queda nada. Vale, vamos a pasar turno porque como ya está todo movilizado, pasamos turno. Y vemos a ver qué tenemos entre manos. Cómo se nos queda la tesitura para el siguiente capítulo. Uy. Ah, mira, mira, mí, mira, ya se ha posicionado allí, ¿eh? Sí, van a llegar los reinos fronterizos y nos van a echar la el cable son una mano por allí ha sido perfecto Parte dientes reinos fronterizos vale, vale Uy. vale, la torre roca negra fundidor de hierro le vamos a meter también el cuarto de vigilancia y así, perfecto. Ya lo tenemos apañado. Vale, uh, subimos de turno aquí. Es que este hombre está a nivel 14. Fíjate. Vale, ok, pues nada, difícil de golpear. Obstinado, no, le sube al liderazgo. Vale, difícil de golpear, ok. Y vamos a ir hacia el norte. Vale. Ok, pues vamos a aparcar aquí porque llevamos nuestros 34 minutitos, se nos queda este eh, turno pendiente de terminarlo, pero bueno, estamos ya cerquita de echar al caos de nuestras tierras, así que vamos a seguir empujando, vamos a sacarlo de aquí y vamos a completar esta campaña de Total War Warhammer.